Hola, muy buenas. Le toca entonces el turno ya a los tipos de tejido muscular y como vemos en la imagen son tres los tipos de tejido muscular: esquelético, cardíaco y liso. El esquelético lo encontramos en los músculos bíceps, tríceps, vale. Músculo cardíaco lo vamos a encontrar formando parte eh, pues del propio corazón y músculo liso lo podemos encontrar pues formando parte bien de esfínteres o bien pues parte del tubo digestivo. Eh... Vamos entonces a ver eh, cómo son eh, pues las células de cada tipo de tejido muscular. Y empezamos por el músculo esquelético. ¿vale? El músculo esquelético, su fibra muscular, como veis aquí, ¿vale? es una fibra muscular larga ¿vale? y además de eso es multinucleada. Fijaros cuántos núcleos presenta. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Estos núcleos se van a situar en la periferia. Pasamos entonces al músculo cardíaco y las células en este caso van a ser cortas y ramificadas. ¿vale? Pues fijaros, aquí tenemos una célula, ¿vale? está ramificada, no sé si lo veis claramente, aquí tenemos otra célula, ¿vale? aquí nos vamos a encontrar con otra célula que tiene su ramificación y todas ellas me van a presentar un único núcleo central en el caso del músculo liso, bueno, pues el músculo liso se caracteriza, porque Porque estas células son eh, ausadas, ¿vale? Y, bueno, pues voy a dibujaros una ausada, que sería esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues tiene una zona central más ancha y luego después los extremos van a ser eh, cónicos. Y, bueno, presentan un único núcleo que también será central. Bien, bueno, pues aquí tenemos, esto podría ser, pues, una fibra, ¿vale? Esto sería una Aquí tendríamos otra fibra, fijaros, ¿vale? Con su núcleo central. Bien, eh, vamos entonces, también eh, podemos decir que tanto el músculo esquelético como el músculo cardíaco van a son músculos estriados, ¿de acuerdo? Van a presentar bandas claras o oscuras, fijaros aquí en la imagen. Aquí nos vamos a encontrar con una serie de líneas, ¿vale? Tenéis que fijaros un poquito bien, no sé si lo sois capaces de ver. Si no, bueno, pues en clase vemos estas imágenes ampliadas, ¿vale? Y en el caso del músculo cardíaco, pues también pasa bien. Aquí hay en el margen izquierdo, me he hecho un zoom, ¿vale? Y ha aumentado y, bueno, se pueden observar, pues, las estrías, ¿vale? Bien. ¿Qué significa que tengan estrías? Pues quiere decir que tanto el músculo esquelético como el cardíaco presenta sarcómero. Quien no va a presentar estrías, ya lo pongo así, es el músculo liso. Perfecto. A mayores, el músculo cardíaco va a presentar unas uniones celulares que se denominan discos intercalares. Vale. Estos discos intercalares, bueno, los veis aquí perfectamente, serían, pues, a ver, los voy a poner de rojo, ¿vale? Sería, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, ¿vale? Eh, bueno, pues, todas estas, que veis así, como más oscurillas, todas estas líneas, ¿vale? Bueno, pues estos discos intercalares son uniones eh, entre una célula del músculo cardíaco y, bueno, pues con la célula vecina. Son importantes por porque a la hora de producir la contracción, ¿vale? el impulso, el, el potencial de acción se va a transmitir a través de, estas, eh, de una célula a la célula vecina a través de estos discos intercalares, con lo cual todas se van a, a eh, contraer al mismo tiempo. ¿Vale? Eh, con el músculo liso, bueno, pues sucede lo mismo que acabo de explicar con el músculo cardíaco, lo que pasa que, eh, en el caso de tener discos intercalares, va a poseer lo que, lo que se denominan eh, uniones celulares, uniones, eh, celulares eh, comunicantes. Vale. Bueno, también lo podéis encontrar como uniones intercelulares comunicantes. ¿vale? Bueno, y ya por último, eh, pues eh, comentaros que eh, el control nervioso de estos tres músculos es distinto en cada uno de ellos. ¿vale? Eh, en el caso del músculo esquelético, eh, bueno, pues está controlado por el sistema nervioso somático. Bueno, lo que conoce, también se denomina pues el eh, eh, sistema nervioso voluntario. Mientras que el músculo cardíaco y el músculo liso ¿vale? están bajo el control del sistema nervioso autónomo o eh, también denominado sistema eh, involuntario. Y nada más, eh, hasta aquí eh, pues todo lo que hay que saber sobre eh, pues, eh, tejido muscular. Si tenéis alguna duda o cualquier ocurrencia que no os haya ocurrido, ya sabéis a través del foro o, si no, en clase, bueno, pues eh, solventáis la duda que tengáis. Venga, hasta luego.